See the difference? le hemos recortado las pezuñas para empezar a rectificar la posición para que apoye bien y ahora mismo se encuentra un poco raro ahora, ahora va sin, sin zapatitos ni nada porque aquí no lo necesita porque no lo y hoy sí que hace un buen día como ella está en friolera hoy sí que se anima más a caminar y ahora ya tiene que ir aprendiendo a apoyar con el nuevo rectificado y poco a poco vamos a ir poniendo las manos así, las tiene, así está apoyando si veis ahí detrás está apoyando así ya va a empezar con todo esto que le vamos a ir haciendo a apoyar así, ahora vamos a cambiar el tipo de zapatito para que no le para que no tenga aquí acolchado y al final acabe apoyando con lo que pille ¿Eh? ¿Eh? muy bien está haciendo muy bien está haciendo muy bien sí eres una campeona ¿Eres la mejor? Sí, claro que sí. Muy bien. Muy, bien. Muy bien. Mira un pasito más. Muy bien. Muy bien. Otro, otro aquí, mira. <risa> Qué raro este suelo, eh. Bien. Pasito más, mira, un pasito ya, un pasito ya. Muy bien, Ahí tú puedes, venga, que tú puedes, bien, muy bien. Oh, mira, mira, no te pises ahí ¿no? ahí, perfecto yo te ayudo, yo te ayudo yo te ayudo aquí <risa> muy, muy bien ahora le va a molestar un poco pues ahora mira, aquí lo baja mucho ella tiene que aprender ahora a andar así las pequeñitas hay en su sitio. Bueno, la acabo de recortar, o sea que es normal que ahora ande muy poquito, ¿verdad? Mira. Así que. bonito <risa> quieres más bonito el mundo. Pues nada, vamos a descansar un rato y luego seguiremos.